¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Eh, soy Nico de Adersil y me encuentro acá con mi ídolo personal, Caco. ¿Cómo estás Nico, querido? ¿Cómo están, comunidad? Un placer como siempre. Y bueno, Caco, eh, los, los últimos tres videitos que hicimos sobre el Action Games han generado una mínima repercusión, por ende, eh, estamos financiados como para continuar el segmento. Eh, ¿A vos te pone contento esto? Como siempre que arrancamos cualquier nuevo segmento, Así que de gracias a Dios eh, el apoyo está, sea del tamaño que sea, y eso nos va a incentivar a seguir, así que infinitas gratitudes de parte de su servidor. Mientras nos apoyen, nosotros vamos a continuar, como por ejemplo estamos haciendo en esta ocasión, en este segmentito que es el, la maquinita del tiempo de Adersid, en el que recorremos el... En el que viajamos a los 90 a través de estas revistas. Exactamente, Ni, no lo podría haber dicho mejor. En esta ocasión, porque vamos... es no estamos en el 2022 una vez que abrimos la revista, estamos en 1990 y en dos. diciembre de 1992. Oh, diciembre de 1992, Navidad, mi Navidad de los 3 años. 5 años tenía yo, yo era muy chico, esto yo lo empecé a vivir recién a los 6 años, todo esto. Estaba reavanzado cuando yo empecé. Claro, yo ni siquiera estaba viviendo esto. Nada. Claro, absolutamente nada, ni el Family. Eso nada. me hace pensar, me, me vuelve muy loco, boludo, porque yo jugué Family de los 6, desde los 6 a los... Hasta hasta, hasta, hasta que... Desde los 6 hasta los 10 años, lo jugábamos como si fuera tipo... La moneda corriente. El, como si fuera ese el momento en el que se vivía. Pero no, había terminado hace mucho tiempo, <risa> me parece, boludo, en sus sí, tierras sí. originales. O incluso acá mismo. Porque vemos y sí, cosas. Porque el Sega y la Super Nintendo. Sí, En el 92 ya hablaban del Super Nintendo y el Sega. Yo es como que me cambió un poco la cabeza ver estas revistas. Mira la tapa, hecha pija está. A comparación de, de lo que veníamos, la verdad que sí, este ejemplar y estas, está bastante mal Estas marcas que al parecer deben ser de roces y además de dobleces, serán dobleces como de, tienen forma como de uñitas, me parece, ¿no? Será de cuando tenés la revista así, por ejemplo, viste. Ojo, que mirá, pero puedes, claro, pero puede ser también darte cuenta de cómo se rasgaba la pintura y que eso te da un sí. placer extraño y que lo haga, ¿viste? Como <ríe> rascarse una picadura, ¿no? Bueno, empezamos con una propaganda de Sonic que creo que no, no la habíamos visto, me parece, con a mí este sí dibujo. Me, a mí me resulta, pero por ahí, como lo decís vos, eh... porque ya la conocemos. Sí, pero no es ahí. la primera vez que muestra propaganda. O por ahí es la misma, pero con los elementos. Eh... Sí, lo que sí es lo mismo como es el textito, diferente. Caco Llegó el puerco spin supersónico que nadie puede detener Super veloz y divertido Supersónico eh, Es rarísimo esto que dice acá Si quieren leerlo en, en unas emisiones anteriores Del segmentito está Y bueno, arrancamos Kako, con mi parte favorita Hasta ahora me parece, del <risa> Action Games Que es la presentación La editorial, digamos Mirá cómo arranca Action Games, la biblia del videogame <risa> Es la revista en la cual podés encontrar los últimos juegos que aparecieron en nuestro país y en el mundo. La que te ofrece más concursos y más premios. Que eso es verídico. La más confiable, porque al hablar de todas las máquinas no se pega con ninguna. Esa es una declaración de guerra a Club Nintendo ya. Que Club Nintendo estaba saliendo para esta época ya, me parece. La más jugada. La más jugada. La primera revista de videogames que salió en Argentina La que vos convertiste en la número uno Siempre te involucraban <risa> Action Games Gana porque juega junto a vos <risa> Son hermosas las palabras de este editorial Y bueno, acá tenemos la lista de, las, de los jueguitos que vamos a ver Mira, Caco Esta es la, primer, la club Nintendo más vieja que tengo Número 2 Y salió en... Octubre de 1992 Dos, meses, dos antes. meses antes Y esta es la número número 7 O sea que Posta la Action Games fue primero Y la Club Nintendo lo que no tiene Es estas bellezas que tiene la Action Games Que Posta dicen La más jugada Por estas razones me parece que es la más jugada Literal porque o sea, promocionan piratería Promocionan piratería Mientras que Club Nintendo solamente habla de Nintendo original, la de original claro. e incluso... mira, por ejemplo, en la Club Nintendo las cartas... Nosotros vimos lo que en las cartas de la Action Game ya, que vamos a leer un par hoy también. Pero mirá las de Nintendo, por ejemplo. Eh, tengo 11 años y soy una gran aficionada de Nintendo. Quisiera preguntarles cómo puedo saber cuáles cartuchos son originales de Nintendo. Mm. Y la respuesta es, para tener garantía y el servicio autorizado... Te recomendamos comprar tus videojuegos en los locales autorizados y casas distribuidoras de Nintendo. En los cartuchos equipos verás el sello que te garantiza su calidad. Para mí son iguales, loco. ¿viste? Los jueguitos truchos funcionaban re bien. Pero bueno, ese tipo de cosas aparecían en la Club Nintendo, mientras que en Action Games esto. Claro, en Action Games literal teníamos una cultura más popular. Exactamente, es más popular la Action Games. Y. Además estos Center Falls, me encantan, boludo. Mirá qué poronga esto. <risa> Action Games te desea felices fiestas. Con un rectángulo, un triángulo y un par de círculos. Sí, el, el ya clásico y queridísimo NTD al que le borraron la E. Vaya. Bueno, NT, saber por qué. NTDC eso, NTD. Y el top. Los tops, mira Primer wow. puesto Mario 3 en el 92. En e la nav Navidad del 92. Eh, primer puesto Mario, sí, Mario 3. En, de todos los juegos para siempre, boludo. Esa es mi opinión. Segundo, Battletoads, juegazo. Tercero, los Picapiedras, juegazo. ¿Viste los Simpsons cómo se mantienen siempre entre los primeros? Argentina quería el jueguito de los Simpsons. Yo lo quería, ese juego, Gako. Sí, sí, yo, Al de Bart. yo, yo conozco a gente que lo quiere también. <risas> Por, es, es muy loco porque es un juego injugable, boludo. Pero calculo que cumple con que es divertido. Usarlo es gracioso. Es que eh, eh, escuché esa misma justificación que acabas de decir. Como que cumple con la cuenta de divertir un rato con el último. Claro, sí. Street Fighter 2, Pirata. Mirá, ya empezamos con el, el Claro, porque este es Family. Y sí. Bueno, mirá, Tutu Ninja 3, Star Wars, todos grandes juegos. Y al lado tenés de Nintendo. Es lo mismo. Claro, cubría el material original. También. Pero este era el top de los caretas, viste, que dicen, o sea, no vale porque es trucho este juego, y tiene que ser licenciado. Master System y PC Mira el Prehistoric Un juego que le tenemos mucho cariño, ¿no? Bueno. Maniac Mansion No está el Doom, claro, no había salido todavía el Doom, me parecer. Qué raro, ¿no? Tendría que haber salido en 92, creo que ya había salido Mirá acá cómo te chapean la... cómo te involucras vos, ¿viste? Sí, sí, las estadísticas que tenían hasta la fecha de... 2.243 Game Maníacos eligieron estos juegos como los mejores de 1992. 2.243 votos recibidos telefónicamente en 5 meses. 207 premios entregados a los ganadores. 100 cartuchos de Family Game. 5 consolas Master System 2, 2 consolas Nintendo y 100 juegos de PC. Gentileza de Enanosoft. <risa> gentileza de Vita Argentina, Gentileza de Gameland, Gentileza de Space Station y Gentileza de Enanosoft. El, el queridísimo Enanosoft. ¿Cómo? <risa> Agradecemos la colaboración de todos los lectores y con su voto realizaron este ranking. Sin ellos, ningún Top 10 puede ser auténtico. <risa> Action Games, por una vida sin Game Over. No, buenísimo. O sea, Action Games fue una vida sin Game Over. Es y esos arbolitos. Y unos arbolitos ahí. Es lindísimo, boludo. Los logos eran unos fumados estos, <risa> boludo. Y mira una guía de Prince of Persia. ¿Pero de Prince of Persia de. de Super Nintendo? Mira, claro, muy parecido al de Sega Genesis. Un juego que me pone muy nervioso lo de que hay que ganarlo en una hora, ¿eh? Sí, a mí también, y sin embargo, es como también con el prehistórico, a le tengo mucho cariño por ser de los primeros que jugué en dos colores. Claro, una computadora sí. y un mostrador de una farmacia. Negro, los... Negro y naranja. Sí. Negro y que naranja. Tenía seis años, ¿eh? cuento mucho uno juega eso. Tenemos el ya clásico carnet del Club Beat Game, que si lo quieren ver más a fondo, miren los videos anteriores. Y acá esto que me encanta. Muchos sabemos dibujar un árbol. Muchos también sabemos pintarlo Pero, ¿cuántos sabemos cuidarlo? Action Games, por una vida sin Game Over <ríe> es, es, es increíble, boludo Me pone mal porque yo no sé cuidar un árbol entonces me... O sea, mi vida es el, estoy al borde del Game Over constantemente boludo. Según Action Games Claro más truquitos para Super NES, especial lucha y deporte, dice. mira Battle Blaze, Super al Este. Y Space Football. Trucos, más trucos para Super NES, acá están los de lucha. Estamos, vamos a decir, las páginas de sí. enemigos. Street Fighter 2, mira, Adams Family. Qué juego que me gusta el de Family. Eh? De, los, de los locos Adams, nunca pasé más de tres niveles, me parece. Yo nunca pasé un nivel, que a mí me encanta. <risas> Igual el Paxley Scaven Heart. Eh, sí, hay dos, hay uno que juegas con Puzzly y otro el que hombre, juegas con Homero sí, Me gustan ese. los dos el, Estos que ya son también clásicos, este es lo más clásico de lo clásico, Game Mania Nuestras postales más recurrentes en la maquinita del tiempo Sí, sí, sí y acá esto es nuevo, me parece, ¿no? mira esto... El Aviator 2 QS153. Sí, esto es como parece. Lo hemos visto en números anteriores, pero en publicidades más generales y en, sí. parte, en menor tamaño. Acá te los describen. Y te los muestran más grande como los para nombres. Que los Claro, su... lo gracioso acá creo que son los nombres. Este es el equipo de tu próxima aventura: <risa> Game Genie. Desata el poder de tus, bio... de tus videojuegos. Más poder, más velocidad, más armas, vidas infinitas, saltar más alto, pegar más fuerte. Una verdadera genialidad. No me explican cómo lo van a hacer, pero es terrible que te vendan eso. Mal. Yo jamás usé un Game Genie, todavía. ¿Vos, no. ¿Vos probaste? No, no, no, para nada. Es un mundo para el que sea soy muy bruto. Es un mundo para gente de material original. Sí, mal. Este ya lo vi. No, para gente que no sé, maní. Que no sé, es... Es medio matado, visto usar el Game Genie. Escucha este. Flight Grip 2 <risas> QS 129N. Es Como, no sé para qué es. La mano, es como para Intensio. un coso de, de moto parece, pero dice Flight Grip Intruder 2 QS149 <ríe> y este me encanta Quimera 2 El más avanzado joystick de mano <ríe> Joystick de mano Es terrible, boludo, me sí, encanta mirá, esto es una, Tiene una A pintada en ese gatillo sí. Puede que realmente sea el joystick con sus propiedades. Y mirá, el videomation. Deja que tu imaginación juegue dentro de la TV. Un cartridge que te permitirá hacer tus propios dibujos. ¿Y si me permitís algo? Miren lo que tenemos acá. Tenemos un videomation, como el que aparece acá en la... En la revista. Y miren qué lindo que es el videomation. Viene con una cajita... Muy zarpada. Este librito. Si mal no recuerdo, también y te explica todo, cómo funciona También aparece en el video, en el único video individual que tengo en el canal, ¿no? De cómo hacer música con un Family Game Ah, creo que sí, sí, tenés razón, lo usamos en un video Explicalo vos eh, A grandes rasgos eso, que... El video es, les enseño cómo hacer música con su Family <ríe> Y otros periféricos, obviamente, pero... Hacer música al fin con un Family Y me parece, si mal no recuerdo, que utilizo el Videomation para, para generar las notas musicales Así que, no sé, eh, sumado a esta muestra, ¿sería suficiente ¿O, o qué dice la gente? ¿Le hacemos un video al VideoMation? ¿Le hacemos un video individual al VideoMation? Eh, déjenlo en la caja de comentarios, digan eh, ¿qué, qué les pedimos. ¿Cuántas? Que... Seis firmas. Seis, ¿Seis firmas, firmas que digan qué. Quiero el video del VideoMation, claramente. <risas> Pero algo más jugado hay que decirles. Quiero el VideoMation, eh, vale, carajo. Vale. Ah, como ya, no, al desnudo, siempre tiene que ser al desnudo. Quiero el video Mason al desnudo. Sí, sí, porque recién les dimos un, un vistacito. Pero si quieren verlo al desnudo, seis firmas. Que Quiero no... el video Mason al desnudo, por favor, loco. Y le hacemos un video y podemos eh, terminar haciendo música nuevamente con el video Mason. Mirá, Nintendo, Family, eh, Carrera y Guerra. Tenemos Eliminator Bot Duel y Firehawk. No jugué ninguno de los dos. Yo jugué al primero y es divertido. Y el Yoshi's Cookie, Es este, no, No. Yoshi's Tetris Y truquitos. Es mirá. igual el, el Yoshi's Cookies porque... mirá, Truquito de Star Trek, Mega Man 4, oh, pero de Game Genie era... Tortugas Ninja 3, Robin Hood The Immortal, Metal Storm y Vegas Dream Qué horrible el pilito que jugaba el Vegas Dream, boludo el Rey de padre duro Como el que jugaba el del Casino de Caesars Palace Sí. Sea, boludo el... Yo tuve un amigo que jugaba ese juego <risa> Un desquiciado, boludo. Y que también jugaba un juego de, de tener una línea de aerolíneas en SEA en Re hortiva, boludo, <ríe> tu amigo. Bueno, tenemos este bello centerfold de Electrolab, que ya lo analizamos en el video anterior y mira. ¡No! mira que no! Esta publicidad yo ya la conocí. Boludo, Electrolab se compró una, dos, tres, cuatro. Cuatro páginas seguidas, boludo. Y empezamos encima con una muy buena. Empezamos este que es muy buena propaganda. Ya que ya que venía en números anteriores. Aparece. Lo primero que vemos es esto. Lamentablemente no podemos. <risa> no notar esto primero. ¿Quién es este chabón, boludo? ¿Y dónde está hoy en día? Mal, ¿Quién sí. es? ¿Seguirá vivo, boludo? Esperemos Tiene que, que seguir sí. vivo. Tiene edad como para seguir vivo. Esperemos que siga vivo y que siga teniendo, porque le habrán dado, ¿no? Me imagino, su portable, que fue la que. En, en números pasados. Me pregunto o sea, las mismas con, cosas, Conté con. la anécdota de, de jugar este modelo de sí. portable. Me pregunto las mismas cosas. ¿Este Electrolab estaba funcionando? O sea, ¿el chabón pudo jugarlo? Mientras tanto, ¿está en pija? ¿O se bajó solamente <risas> o tenía un slip? <risas> ¿Quién sacó esta foto? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, la cuestión es, el chabón cagando está jugando con su Electrolab y dice, esté donde estés. Electrolab Supervisión, tu videojuego personal con super pantalla, auriculares estéreo y la mejor colección de cartuchos guión juegos intercambiables. Y acá lo vemos con un Martín, bro. <risa> <risa> este es increíble. ¿Por qué con, ese, con esa bebida, con ese trago? El Electrolab ahí, con un juego que dice... El que, el que jugué el yo. Crist eh, Para jugar y jugar en la playa, el colectivo, la pileta, el club o en algún lugar donde tu family game... No pueda acompañarte, ¿eh? De onda Propaganda de family game. Electrolab se juega por vos. Se juega con vos. Impresionante. Y mirá qué interesante esto. La marca registrada está después de la A. No después de la B. Es como que registraron el nombre hasta la A, nada más pareciera, ¿no? <risa> es muy loco esto, boludo. Es muy loco. ¿No será nada así como de diseño? No o sé. ¿Será no sé, me muy raro. preciso eso? Y mira acá. Los nuevos trucos para llegar al final más divertidos. <risa> te presenta los mejores videojuegos para enfrentar desafíos alucinantes. Imposibles de contar. Tenés que jugarlos, porque tienen todo lo que un game maníaco gigante como vos estuvo esperando. Pediros en los mejores videoclubs, jugueterías o casas de artículos para el hogar. Y mirá, son todos los juegos de sachen Silent Assault, Challenge of the Dragon, Sidewinder, Final Combat y Final Fighter. Y además, Galactic Crusader, Master Chu, Olympia Hell IQ, Hellfighter. Ah, Hellfighter. Strategies Dancing Blocks, mira quién está acá Pipe B, el queridísimo Mr. Gimme. Hobby Al Race, Metal Fighter, Piram ¿Metal Fighter es un gran juego, me parece, no? Super juego Pyramid 1, Twin Eagle, Pyramid 2, The World of Card Games, Lucky Bingo, Poker 2, Honey Peach ¿Honey Peach no es uno porno? Uh, ni idea yeah. Y muchos más Bueno, increíble la sección de Electrolab, porque ya es una sección <risa> Seguimos con los jueguitos de family. Mirá, estrategia del Terminator 2, boludo. Me vendría bien utilizarla porque no puedo pasar el nivel de este del, de la moto. Me parece un buen juego el Terminator 2 a mí, ¿eh? Y el Hawk, Mira, Lo tengo, así que también podríamos usar la guía. Es un juego de mierda el Hawk. Es un me juego parece. de mierda, pero es, un, es tan mierda que, que te da ganas de ver hasta dónde puedes llegar. A mí me pasa eso. <risa> bueno, Top Secret. Fórmula 1 Race. ¿Existe un truco capaz de darle turbo a tu auto? ¿Cómo? Dándole mayor velocidad. En el primer circuito mantenete del lado derecho de la pista entre el pianito ¿Qué? y el auto... No es el Fórmula 1 rey que conocemos nosotros. Silver Star, Fericari Warrior 3, Gauntlet, Robocopter, Tuvás Ninja 2 y Dragon Ninja. ¿Cuál es el Dragon Ninja? El Dragon Ninja, el bat -Tips. Ah... <risa> bueno, también la propaganda de un, de un juego pirata, boludo te prometían lo que nintendo no te daba es eh, terrible boludo es pirata total eso Willow, 4 1943, oh, Bubble 1943. Bobble 1943 Dick Tracy, 8 Eyes, Ninja Gaiden 2, Kings of the Beach, Track and Field <risa> otra propaganda de un jueguito trucho un hermoso... Edu es este, no es el Lab, mirá es la, el... versión, la versión de Edu que tiene este cuadradito en el medio mirá, ahí se diferencian Aburridísimo esto ya, eh. Mirá esta imagen, boludo. ¿Por qué me aburrís tanto con este juego? Sabes que Los juegos de, de carreras me parece que me empezaron a gustar recién en la Play 1, con el... El, el Tasmania, un juego que... Me gusta, pero nunca pasé del primer nivel, me parece. Sí, a mí me aburro un poco. Sí, es eso, un poco aburrido. Magical Taruruto, mira qué juegazo, boludo. Dino Land, todo de SEGA. Una probando de Froggy. ¿Ves que ya, como yo antes te decía, este número es medio aburrido. Como que no hay nada que destaque demasiado. Seguimos con el Krusty Funhouse. Más propaganda de los mismos families. Qué hermoso es por Dios. los dos. Los dos, muy lindos. ¿A vos cuál te gusta el negro? Ambos, no puedo. Igual creo que la nostalgia me hace decirme por el otro. Y mira, otro juego aburrido con una cara de un tipo durmiendo, básicamente. Epa, ¿esto ya lo habíamos visto? Esto no lo habíamos visto. Sí, obviamente propaganda de Master System. Pero, pero de repente, ¡pa! Mirá sí, lo que tenemos para cara. vos: unos anteojos negros. <risa> tipo los de la. Ah, no, yo aspecto muy sospechoso, ¿viste? Esta pistola, la pistola me parece muy trucha. Me da trucho el diseño. Los joysticks, en cambio, me encantan de Master System. Sí, los Y la son consola muy también, es hermosa. Y nada, es una promoción de todo este pack de la Master System 3D. Dice, no te explican mucho más. Dicen que hay algo que es en 3D. Sí, sí. Hay, es medio un fraude, ¿no? La Master System 3D. La Master System 3D es como el cine 3D de los 90, justamente. Es eso. Promoción y sigue la propaganda, ¿viste? Te da más información. Busca esta fabulosa promoción en, en todos estos lados. Master System, acá un juego de olimpiadas. Juegos de salón. <risa> <risa> Re <de> duro. <risa> Mal. Eh... Este, esta propaganda es muy loca, no se sabe qué están promocionando. Porque dice Master System, está Sonic y dice: llegó el Puerco Spin Supersónico. Que nadie puede tener el speech ese que repiten siempre. Ya. Ah, promocionan la consola con su mascota. Ponen, sí. la, ponen los iconos ahí, viste. Mirá, acá está Sonic, sí. acá está esto y acá está esto otro. Eh, secretos de Master sí. System. Mucho truco, igual. O sea, poner es aburrido para. para... Para chupiar claro, a la con, revista con material, didáctico pero material de, pero hay bastante data hay mucha información muy buena esto que me encanta ya lo vimos esto no sí, esto, estos auriculares me... ah. mira no sé si habíamos visto por ejemplo el good boy el good boy si lo habíamos visto pero tan, no sé si es tan grande es como que en este número si no lo recuerdo no pues, creo que oh. el anterior estaba del mismo tamaño ¿eh? sí, sí sí sí que lo comparamos con la otra propaganda que no era el good boy bueno mira esta propaganda de Game Manía está buenísima, es buenísimo que vemos la revista y nos gustan más las propagandas que los que el se informen. Sí. Eh, como muy loca, ¿no? mira la cantidad de colores, todos estos triángulos y todo, no dice demasiadas cosas graciosas igual. El surtido, el más completo surtido de cartridges, sí. me causa mucha <ríe> de de eso. Y vemos el logo de Game Manía en grande, boludo mira podemos ver el dibujito, cómo está hecho y todo. Que es un bootleg de, del logo de Pac-Man. Caco, me moriría por ver el original de este dibujo. Me moriría, boludo. Y bueno, las cartas. Hay algunos que van al grano y ya piden el truquito. Pero hay otros, por ejemplo, esta. Hay unos que se ponen la camiseta. Me llamo Carolina Beltramo. Tengo 15 años, soy de Rosario y me encanta la revista. He probado algunas revistas españolas de videojuegos, pero son aburridas y no se entiende nada. Me encanta eso, he probado algunas revistas, como que dijo, bueno, voy a probar usando esa revista a ver cómo es mi vida, ¿viste? Como si fueran drogas, ¿viste? Y no se entiende nada, en cambio Action Games es la mejor, porque emplea un lenguaje simple, moderno y sin tecnicismo. No me pierdo ni un número. En el número uno ustedes publicaron la estrategia de la Sirenita, y como yo tengo una consola Big Game de 8 bits me compré el juego y gracias a la estrategia y trucos que ustedes publicaron, y también la práctica y paciencia que tuve, en una semana llegué al final del juego todo Pero Este es un amor, boludo, las cosas que te he dicho son hermosas. Creo que si ustedes no publicaran las estrategias de los videojuegos, no se podría jugar bueno, tampoco para tanto. Ya que los cartuchos no traen manual de instrucciones, Los felicito Y después ya empieza a pedir los trucos Bueno, palabras muy lindas lo, los Game Maníacos Claro, porque... No, eso es una cosa que diferenció Hablando siempre de la diferencia entre el material original y lo pirata Sí. Es, los que curtimos con material pirata nunca tuvimos manual de usuario claro. No existía el internet Transmiten muy bien ese sent el, el sentir, lo que se dice, ¿no? Es como que ahí está el sentir Este pibito, por ejemplo, va directo a este, de causa gracia Hola, les escribo para decirles que tengo todos los números de la revista Y que me rico, copa También les doy algunos trucos Va directo El primero decía para el Larry 1, boludo ¿no? pendejito Es el, el chabón ese que, que va a coger Después, les agradezco muchísimo haber publicado en la primera edición de los Simpsons 1, ya que gracias a estrategia llegué al final del juego. No es que me haga la canchera, pero yo ya pasé otros juegos, Como la sirenita, Double <risa> <Chip y risa> <el risa> Dragon 2, la, la Tortuga Ninja 2 y Super, Mario, y Super Mario 3. En Action Game número 5, el señor Norberto y su hijo Martín preguntan cómo saltar las islas en la fase 3 de Battle todo Y acá te tira la, la, la solución de un desafío anterior. ¿Qué diferencia hay entre un Nintendo y un Family Game? Pregunta. A ver qué responde Action Games. Dios. Las diferencias entre, entre Nintendo y Family Game son varias. Van desde la parte técnica hasta la comercial. Mirá cómo chamullan. Sería muy extenso enumerarlas. Por eso te aconsejamos que vayas a algún comercio que venda las dos máquinas y te hagas asesorar. Allí también te podrán ofrecer los catálogos de todos los tipos de juegos que vos pedís. Como habrás notado, no sos la única chica que escribe. Porque la Diego gambeteó con tanta elegancia Hermosa la respuesta, boludo Queridos amigos de Action Games Les escribo para felicitarlos por la revista Primero, quisiera contradecir Lo que dijo Mauro Cerícola En la edición número 4 Ya que también conozco Canadá Ay, ah, nos perdimos ese <risa> Y pienso que la mejor revista de videogames Es la que imprime Editorial Quark En la República Argentina O sea, Action Games Editorial Quark <risa> También quisiera aclararle a todos los lectores de la revista que los concursos no son un fraude, ya que soy merecedor de uno de sus premios. Buenísimo. Capo, bro. Aprovecho la oportunidad para sacarme algunas dudas. Vivo en Castelar y la revista no llega a una fecha determinada. ¿Por qué? ¿Está el Final Fight y el Super Street Fighter 2 de Super NES para Nintendo 8-bits? Bueno, ahora les, les tiro unos truquitos. Truquitos y bueno... Muy linda carta, muy linda carta. Uno dice, uh, voy a leer todas, va a quedar re aburrido, pero cada carta dice cosas, boludo, totalmente inesperadas. La revista que publica Historial <risa> Entonces, Ese es uno de los nuestros. Sí, más, más loco, más loco, un loquito. Ese Porque él hacía cuando era niño, imagina sí. lo que debe estar ahora. Es, la, es todo lo que nos inspiramos en Ader Seed para, para nuestro léxico, ¿no? mira qué lindo juego, boludo. Y eso se supone Stunts que es de PC. De PC. Stunts de PC. Yo creo que es que lo jugué. Lo que pasa es que otro juego que es muy parecido también. ¿Cada de aquí? Ah, de. No, <risa> Aventura Trucos Indiana Johnson de Fate of Atlantis. Mirá que lindo, caco. Guía del Indiana Johnson de Fate of Atlantis. Este, este año lo jugué de nuevo y lo gané. Uf. No, yo... Lo, lo, sería lo, de nuevo, me lo gano es? cada tanto. Es un juego que me gusta volver. Es un juego... Vamos a volver un poquito ahí. Es un juego que me gusta mucho volver a la Atlántida, boludo. Porque la música es excelente. Es divertido. Sí, sí, sí, sí. Piratas Espaciales. En arcades. Mira esto, boludo. Jamás me crucé con esto, nah. pero le dieron el, el, el máximo Sí, tallaron toda la, la bichita Acá está Nadevshla, rarísimo ese nombre ¿De qué procedencia es este apellido, no? Uff Primer distribuidor autorizado de Big en mm -hmm. Argentina Toda la línea de accesorios y títulos de cartridges para compatibles sí. Che, mirá qué bueno lo que hicieron acá boludo, de un pinball Revío un pinball y hay una foto acá del pinball de Terminator que está buenísimo. Llega, lo vi en internet, está como 200 lucas, boludo. Roma <ríe> Qué bajón, porque posta para mí es de las formas de, de videojuegos retro más, más atractivas, sin duda. es la última vez que fui a Marvel del Plata Judo, boludo, hace unos meses. Sí, unos pinball. Me urge que jugar un clásico. Y encima barato, un lugar muy barato, muy lindo, boludo. Eh, Mira, esta propaganda es nueva. Game Park Club, el único centro de videojuegos que ofrece alquiler y venta de más de 400, igual decir 400 ya es poco. Una no, Deshuela nos prometía 600. Y creo que son lo de Sí, y hay otros que hablan de 1000 títulos. Boludo. Es que Así sí. que empezamos mal, Game Park Club. Nombre flojo. Ahora sí un clásico top ya ten, de. Ah mira es el top ten Action Games. Este es el top ten, este hay otro el top ten más que vos elegiste. Rellena, este es el de, ¿Qué sé yo, mira, una, consola beat game, una consola de BitGame, o sea, de BitGame Argentina. No sé, no sé por qué otro top 10, ¿viste? ¿Qué diferencia hay sí, entre sí, ese top 10 y el anterior, boludo? Y encima están como casi los mismos juegos. Que debe ser el mismo, capaz. No, no es el mismo porque varían las tablas. ¿Y capaz eso qué sí. era, señor, el top 10 de Action Game? ¿Que el top 10 de BitGame? No, ten, action, ten, game action, 92. Top ten de action Game 92. Top 10 de Action Games, dices. Unos ladris, boludo. No, ¿sabes qué me parece? Este, ten en cuenta lo siguiente. Este es el número de diciembre. Puede que este sea el top 10 del año. Y este de acá ah, es el John Games 92. Claro. Ahí está. Ahí entiendo. Sí, te, te, te, me gustaría ponerle. Me gusta, eso, me gusta. Lógica. Me gusta casi tanto como este logo de Intermode. <risa> <risa> me encanta ese logo. Quién es el winner de noviembre? Juan Cruz Ponce de León. Juan Cruz Ponce de León. ¿Qué ha de los 90? Es una DC? cosa de Nintendo. Nunca lo volví <risa> a escuchar después de ver en el 98. <risa> Mira acá: Pachi de todo finalmente apareció. Que está no había aparecido todavía. Sigue. Pachi de todo en cartuchos de family. Sigue: promoción. Dos meses de éxito arrollador. <risa> Con tres pesos y la boleta de Pachi, seguí cambiando tu cartucho por otro cuando se te cante. Y aprender los nuevos trucos de cada juego Bueno, es por gente como Pachi y yo pude realmente Desarrollar mi capacidad claro. de videojugador en mi niñez Por este tipo de promociones Casi mil títulos en cartuchos Street Fighter 2 oferta inclusive los publicados por Action Bien, Game. Games Cada cartucho tiene seis meses de garantía Y acá de nuevo Pachi, en videogames de todo Buenísimo acá dice, en cartuchos de Family y acá en videogames Claro Electrolab Family Game, en 6 cuotas iguales. Beat Game, al mejor precio del país. Nuevo Video Racer, la aventura sobre ruedas <risa> al mejor precio. SEGA, promoción Master System 3D, a precio de locos. No ponemos precios porque después se quejan nuestros competidores. <risa> y en otro número, este logo de Electrolab va a estar en grande. Y vamos a poder apreciar a la mascota de Electrolab. Buenísimo. Como que no quiere la cosa, ya, evidentemente se terminó la revista. Porque esto es todo propaganda. Y, y la parte decir, más divertida de todas para estar PC, por ejemplo Ramos Game casa, Ahora en Ramos Mejía, toda la línea de consolas, accesorios y todos los títulos en Cartridges sí. Club de juegos Los Pitufos Top Ten de PC Y mira esta propaganda, ¿eh? me parte el alma un poco me Imagino que es un viejito el que tiene este negocio <ríe> antiguo este, Red de propaganda de la revista Looping Sí, me lleva a esto. Excepto que... esto Llegó el mejor Joystick Con, con esa mezcla de tipografías. <risa> Para su Family Game. A Y también la línea Atari. Mod Winner. Ah, modelo Winner. Modelo estándar Modelo Stealth. <risa> Star Wars. De siempre los mejores. <risa> Radísimo. Bueno, llegamos. No a Garfio. No a Family Games, sino a. Al rubro 69. A Club Taku. raptando a niños. Club <ríe> Taku ya como agrandando su cien pies humano. Si no saben de lo que hablamos, les diría que vayan a ver los videos anteriores. Que sigue buscando a nintendistas. Sí, pensé, eh, Atención, ahora está ¿Por qué buscan a.? ¿Cuántos nintendistas necesitas, Taku? <ríe> Que están todos los meses se están reclutando pero Vos fíjate lo siguiente, que los números anteriores te desarrollaba más el concepto de buscar a nintendistas Ahora solamente dice que los busca. Así que ya tiene varios, pero necesita más. Boludo, ¿qué planeaba? Vengéste a ver, está bien. Vamos a hacer la, el ejercicio psicológico de pensar. Yo ponele que me, con, me considero un nintendista y digo, epa, esto es para mí. Lo llamo Ataku o peor voy es que sí. Y porque es lo único... Tenés no, no un número de teléfono no vengo, no porque, vengo porque me dijeron... Porque vi ahí acá en Action Game que están buscando Nintendistas. <risa> ¿Y qué, qué me dice Taco? ¿Qué me hace Taco a partir de ahí, boludo? Déjelo en las cajas de comentarios. <risa> Family Game. El mejor regalo para los chicos a mejor precio. Más de 800 títulos en cartuchos. Todos los accesorios. Me gusta títulos en cartuchos. Un de entendieron. PC, Para 8 bits y también mirá game y Supervisión. ¿Te acuerdas que habíamos visto una propaganda? Sí, una consolita que no sabíamos qué era. ¿Estaba en este? Está en este. Esta consolita que habíamos visto en el, en el video anterior, que no sabíamos cómo mierda se llamaba, pero que nos llamaba muchísimo la atención. ¿Y se veía este mismo tamaño o se veía más chica? Eh, se veía este mismo tamaño. Ajá. Es esta. Es la... la... la... la Gamate. La, la Gamate. Gamate. <risa> Eh, se puede buscar en YouTube videos de la, de todos los juegos de Gamate y Supervisión. ¡Qué bien! Eh, un poquito de cada juego, viste. Es un chabón que los compiló y los puso ahí sin ningún tipo de... de... nadie no hablando ni nada. Simplemente un, los juegos uno atrás del otro, unos segundos de cada uno. Muy interesante, muy interesante. Juguetería Mikis. Y esto es buenísimo, ¿por qué crosti ahí en el medio? ¡Quincho! <risa> SRL, detrás de este logo existe una verdadera vocación de servir a nuestros clientes con seriedad y responsabilidad. Bueno, y ponen a Krusty. Ponés a y digo, bueno, ¿está bien? ¿Qué es lo que hacen? Fueron distinguidos como medalla de oro, en 1992, Carlos Polastri, Roberto... Medalla de oro, Quincho ¿por qué distinguidos? Pero además, ¿a qué mérito? Norberto Giordano, Practi Video, Video AGB... Mancuso Cinearte, tenemos la más amplia variedad en juegos de videogames. Crusty House. Street Fighter 2, Robocop 4, versión 92. Mira qué lindo. Ending Man 2, Palene, 85 pesos. Super Action Set con un cartucho Nintendo, un adaptador y un cartucho 8 bits, eh, 140. Sonsong Game no dice precio, y, eh, pero bueno, este es el coso. No, no, Super Action Set. A mi parecer Action 7 es el Nintendo El Nintendo, el Nestrucho. Sí, este viene con un juego y un adaptador Para, para poder usar los cartuchos sí. de Family Boludo, que qué confusa esta página sí, Y a no la vez que clara también cuarenta pesos, boludo, ¿no? es la mitad del sueldo De, de un empleado normal de esa época Sí, mucho, sí, sí, mucho sí mucha guita Esto me encanta Esto es lo más lindo que hay, boludo Me merece me, una remera Cartuchos para Family Games. Ventas por mayor únicamente. Claro, ¡Sí! ¡Es un cartucho! Sí, sí, sí, hermoso. Llámanos por teléfono y compra tu Family Games. Muy corta. <risa> <risa> <risa> Programas PC, juegos más juegos. Toma el control de tu diversión al comando de Connie Family y la línea más completa de videogames que ganaron los hogares de Europa y. y no dice nada más. <risa> de Europa y. ¡Taca! Listo. Nos cobran por para, por letra, al parecer. Ahí se, ahí se acordaron. Mirá la, la, la siguiente metamorfosis de Nano. de no Computación. Es soft. Nano Computación. Pensamos. Todos los juegos para PC, amiga, cómodo. Capaz que Pero hay uno que era soft y otro que era Nano. Claro, sí, porque al comienzo de este número. sí, nano, ah, nano Soft. O capaz que tiene varios nombres. Son Son Game, que te acuerdas que habían pagado una, una página entera en el número anterior. Ahora se pasaron, no le sirvió tanto. <risa> Pero le sirvió. Sí, sí, Evidentemente sí, porque pagaron idea. media página esta vez. Claro. Hola chicos de Bariloche, <risa> Apollo Game, Marconi Hogar, eh, Game City, en Natal y Manía, Family Games entre comillas, Sega Nintendo, esta cabeza, boludo. Videoclub, Expo Video, Lanús, ventas por mayor y menor, Family Game, NTD y la más amplia línea de cartuchos. Club de Video La Casita, y acá el, el de los chetos boludo, Space Station, igual que en USA. Alto Palermo Shopping Local 201. Que se vayan. Lo dejaron ahí al final de todo. Sí, que se vayan a sentar al bidet esto. <risa> estos sucios. Y bueno, el final que viene siendo el, el póster final de todos los números hasta ahora. Me, me encanta que, sea, que haya un ending. <risa> que sea siempre sí. el mismo. Todos los, todos los, todas las consolas, excepto la Super Nintendo. Eh, bueno, Gaco. Otro número más que se pasa y ahora debemos volver al presente. Hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Entonces, bueno, les vamos a pedir que si les gustan los videos que hacemos, se suscriban al canal. Y si nos quieren hacer el aguante, que compartan el canal con sus amigos y amigas entusiastas del Action Games. Porque es la única manera que tenemos de tener más seguidores. ¿Qué más hay que decir? Activen la campanita para enterarse de cuando subimos un video nuevo. Y los invitamos a que nos sigan en Instagram, donde subimos material que por ahí no tiene un contenido tan fuerte como para dedicarles un video. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.